Y hola, muy buenas chicos. Y más que estamos en este Bus Simulator 2018. Nos quedamos aquí en el nivel 13, ya con cuatro autobuses de propiedad y, y cuatro conductor, y conductores contratados. Nos, ya por fin subimos eh, lo que es el, el saldo total. Nos quedamos en 46.000. 26.629,28 mil euros y bueno ya, ya esto ya es positivo así que nos ayuda y bueno vamos a unirnos y nos faltaba un objetivo no sé si, si os acordáis era el de las paradas el 85% de las paradas y bueno ya parece que tengo la ruta adecuada y sé pues bueno sé que la puedo completar la ruta consta de 27 paradas. Y bueno, pues debo hacérmelas Y ya es lo único que queda Porque lo demás, chicos, está todo completado Entonces, quedaría eso Y automáticamente Pasaremos al siguiente objetivo Que es esta La ruta es esta Centro de investigación Cellerman, Vale, que está en la zona empresarial Y luego el puerto Que sería la zona portuaria Al final, el, el puerto, pues la parada de distribución Y bueno, pues vamos a jugarla Esto sería lo final este tenemos que hacernos este objetivillo. El 85% de las paradas de autobús desbloqueadas deben estar en rutas. Así que ya estaría. Vale, yo creo. Eh, vamos a entrar con nuestro autobús 7 y vamos a ver qué tal se nos da. Adelatorio no. Siempre empezamos desde las cocheras. Y ya podremos empezar. O lluvioso no, lluvioso no. Ya empezamos. Vale, no pasa nada. Anulamos. Vale, se me ha olvidado poner de día, chicos. Espera. Vale, ya está. Vale, ahí estaría. Te has equivocado. Me tenía que haber abierto. Ay. Otra puerta. Espérate. Un momentito, chicos. Un momento. Eh, que me he equivocado de. Ahora sí, día, vale, ahora sí Vale, ahora sí lo tenemos Después de ahí unos unos minutillos Vamos allá Vale, pues entramos aquí Arrancamos, quitamos las luces porque si no Estos eh, conductores se quejan Exacto Ahí lo ha apagado Vale, ahí, vale, ahora estaría Activamos el límite y desactivamos todo. Muy bien, pues podemos irnos. La primera parada es el Centro de Investigación de Zellerman. vamos a mirar si hay alguien por los lados. Es muy importante. Vemos ya el intermitente a nuestra derecha y podemos salir. Exacto. Ahí lo tenemos. Ya vamos con los, ya vamos con él, con, ya vamos con ya vamos ahí. Son 27 paradas, ¿eh? se va a hacer un poquillo largo. Vale, damos ya a nuestra izquierda, ya vamos a entrar en el, en el radio. Bueno, en el radio y vamos a salir Porque la, la parada La primera parada está fuera. Entonces hay que entrar por el radio Empresarial y luego volver a Y luego pues lo que es eh, Lo que es Pues bordearlo Bordear el, el radio empresarial pues por fuera Por el borde Vale, hay que tener cuidado Exacto, muy bien la siguiente a nuestra derecha. Ahí está ya. Vale. Miramos bien los pasos de cebra, a ver si viene alguien. Entramos. Entramos ahí. En... A nuestra derecha, y ya está. Y ahora pues salimos fuera. Ahora salimos fuera del parque empresarial ya. Lo rodeamos por fuera. Vale. Vale. Vamos a, ir a darle ahí a nuestra izquierda otra vez. Eso es en derecha, nuestra derecha. Ahí está. Ahí. Cuidado que me suba ahí. Vale. Me subía. Mira, aquí está mi compañero, ¿veis? Lo voy a coger de ahí. Perfecto. Vale, perfecto, vale, gracias por dejarme ahí salir. Vale, pasar a la siguiente. Vale, pero aquí ha habido un accidente. Esto nos pasará algunas veces, vale. En el juego ya lo veréis, será más menos habitual, pero pasará. siempre hay accidentes y está muy bien señalizado. Eso pasará también aquí, ya lo veremos. ¡Vale! Genial. Probamos vamos. aquí hay un radar de estos es. nos detecta personas así que habrá que tener el mínimo cuidado y tendremos que hacerlo muy bien 3 1 40 me he equivocado Hemos dejado bueno Plaza Guillor-Ressler vale. Vámonos para arriba Eso es. Vale, vamos para abajo Ahí estaría hoy oh, tengo que devolver esto también pasar algunas veces dónde estás un móvil. Un móvil que se le había quedado ahí. 560. Ah, a ver, me equivoca Ah, no, pues lo he dado bien. 560. Uno con 40. vamos a estar Vale No lo no vas a pasar, no Bueno chicos, ya sabéis que podéis suscribiros, comentar, darle me gusta y compartir el vídeo, ¿vale? Ya está por ahí los botoncitos y bueno, ya sabéis todo y ya sabéis. <risa> no Tened cuidado aquí. Eso es ahora. Ahora sí puedo dar la verdad. Uy, que he hecho. Que le doy sin querer abierto. Es decir, que casi abro. Bueno, como vemos ya, vale chicos, fuera de cámara que intenté hacer el objetivo. Bueno, oh, grabé también. He eh, algunas pegatinas y podríamos hacer esto, lo de la personalización, a ver qué tal queda con ellas. Ya lo probaremos con los autobús cuando lo tengamos que comprar con el trolebús y a ver qué tal se nos da, aunque es más largo qué tal nos sale vale, ahora volvemos al radio, ¿veis? al radio empresarial pues nos tenemos que hacer dos padas que nos quedan en el radio ya está tenemos que salir casi fuera del de astra y volver a entrar con nuestra izquierda este es otro compañero nuestro, otro diferente leche me da y no me han quitado pasta eso es nuevo lo de la luz como veis <coughs> como veis lo de la luz ya lo vio hay que quitar la luz en el día y luego en el diurno lo que es en el, el por la noche encenderla por ahora si no se quejan esto para que lo sepáis, los que jugáis a U-Simulator 2018, un pequeño truco, ¿eh? que de día apagáis las luces como tal, o veis, están casi, bueno, en penumbra algo así, y esta luz de la cabina apagada, porque si no, se quejan. I no think I'll try some street food. Nuestro doctor, Nord Spoke. Nadie, ¿no? Pero no bajan O sea que no estaré ingresando Creo yo Pues si no entra gente A ver No 5.000 Muy poquito chicos qué pena o sea que no es la ruta más rentable diría yo, pero bueno, a ver si nos hacemos el objetivo y desbloqueamos, ¿vale? Eso estaría genial. Pues bueno, ahora nos vamos a otras paradas y a veréis cómo si cogemos gente. Dirección autopista. Espook. Luz Osbourne, claro, hacia arriba. Vale, a ver si me puedo meter. Vamos. que me daba ahí chicos vale aquí sí que hay gente perfecto uff es como si hubiera alguien aquí a por no ahora ya pues como veis ya hemos completado la zona empresarial ahora nos vamos hacia abajo a ver ¿a alguien se le queda algo ¿Quién? ¿Dónde está? Aquí. Gracias. you. Es. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. no sé qué pasa podemos ir para abajo Lido, ahora no, va salido. Ya vamos a la zona rural. Siempre os lo digo chicos, he estado por pasarme este juego porque jamás he llegado al último objetivo Mira que he estado solo pasándomelo veces, la primera vez que me lo compré Además cuando salió creo, en 2018, pues nunca me lo he pasado ¿Os lo podéis creer? Ojalá, de verdad, consiga pasármelo porque me encantaría chicos <ríe> Sé que son muchos objetivos, muchas rutas, pero me encantaría pasármelo, la verdad a ver, esto es problemático y tener cuidado aquí, ¿eh? Perfecto, ahí. muy bien. El Balden, vamos, llevar por Lido. Besos. está lido 4 euros, perfecto. Ya se va llenando, ¿eh? esto es otra cosa. El bus, ahora ya por las zonas rurales y tal, se van llenando, eh. aquí porque ahora estoy en un sitio un poco crítico. Es un pueblo que hay que tener cuidado. tengo ya, espera un momentito, vale, 12.000 esto va subiendo, ahora sí ahora sí chicos, va bien Cerradero, dos ochenta, Thanks. Vale. hay que tener mucho cuidado, chicos, muchísimo. Más con como que venga uno, no, ahora no diré, voy a tirar. Menos mal. Take please. Thank you. No <tose> ha subido al borde sin querer. Porque sale, vale. Oh. Oh, that's what he meant. Thank you. y la gente se deja cosas hay que tener un poco más de cuidado, ¿vale? Chicos, pues estamos en el centro y ahora hay que tener un poquillo más de cuidado, ¿vale? qué tal, con los pasos de cebras sobre todo No hay, no hay nadie A ah, bueno. Vale, que ya he hecho 23.000, perfecto, chicos. 23.000, muy bien. Ahora sí que tengo que estar cuidado. Ya no. Uf. Uf, hay que tener cuidado aquí, que hay muchos cochecillos de la lejanía, hay que tener cuidado. Vale, a ver si me sale el truco. aquí sí que viene gente vale 3.80 ticket please estudiante vale 1460 podría salir un simulator y bueno no está Gran ruta, ¿no? Nos queda ya muy poquito, chicos. Nos queda muy poquito. Ya estábamos en la ciudad. Y bueno, pues ahora... Me he quedado aquí estacionado. Si me tengo que ir, ya, claro. Ah, vale. Que iba a dar la vuelta, sí. Vale, pues esto hay que hacerlo. Ahora que puedo. Vale, ideal. Perfecto. Eso quería hacer. Evitarme esa vuelta. Y ya está. Ten cuidado. Vale, ahí vamos otra vez. Bueno, aquí está mi compañero Chávez, que le he visto, de la ruta número 17. Yo soy la ruta número 23. Ah, oh, avanza. Uh. Ahora que eh, no se me había cerrado la puerta. me meto Mierda. vale, vale qué susto, que me quitaba todo ahí 27.000 no está nada mal, eh Hayescale Venga, que ya solo nos falta Una paradita Y nos vamos al puerto, chicos Vamos Vamos de maravilla ahora no la caguemos ahora es larga la rutilla ¿eh? ya llevamos como creo 123 vídeos chicos de parte así que es larga es larguita ¿eh? tendremos que hacer directo la próxima vez voy bueno, a no porque he hecho es decir, ya no pude hacerlo porque tenía que empezar en directo pero si hubiera si, si nos pillamos otro juego de buses tiene que ser ya en directo <coughs> Uh. Joder, se me ha abierto, tío. Me ha caído de la nada el juego, chicos. Te lo juro, lo juro. Se me ha caído de la nada el juego. Porque tenía el Walhalla. Se si me deja. Tengo el... que hacer el acercamiento. Ahora, en el siguiente, la Uf. Qué esfuerzo, chicos No os hacéis una idea Ahora llevaré 31.000 Como me vaya la mierda Ya puedo rezar, chicos <ríe> Ya esto no lo consigo Más rentable no me puedo salir esto No me jodas, ahora no me, no me quitas el... No se me vaya el mando a la mierda si no cambio de mando. <coughs> Vale, ya estamos en la zona portuaria, chicos Nos quedan las cuatro paradas ya Estamos en el final ya, eh Increíble, eh Estamos aquí Estamos aquí, chicos Vamos con la primera Se lo olvida macho ¡Onda que te vas y ni te lo puedo dar, macho! Muy bien. Vámonos. Muy bien. Demasiado bien me está saliendo esto No me lo creo chicos Demasiado bien 33.000 Voy a subir un huevo de pasta Ya lo veréis aquí. Vamos, quedáis ahí, chicos, atrancados. Vale, la segunda, eh. Vamos. Epa, uy, que se me iba el mando, y que se me había parado el mando, digo, buah, error. Y ya pues nos quedan, creo, dos paradas y vamos a la última. Qué ruta, eh, chicos. ¿Qué about to the the ruta, eh. I'm off work at Vamos a las últimas paraditas, chicos. Se me va Bosco, perfecto. Me retraso un poquillo, eh. Eso. Vale, depurador en la final, chicos. Bye. Ya estamos ahí. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! 20.000 yeah. mm -hmm. Venga, poquito a poquito ¡Ay, qué oportuno! Bye bye. Bueno, mira, estos me meten tres billetes, voy a ser rico, chicos. Tres billetes me meten. Genial, semanal. Un euro. De nada. Vámonos. El yo, eh. Vamos a salir. Pues estamos llegando, chicos No me lo creo Después son casi las 3 y... Llevo desde las 2 y pico 38.000 Voy a llegar a 40.000, chicos ¿Sabéis lo que es esto? Madre mía La pasta Granza que estoy consiguiendo No me lo creo ni yo, chicos Son casi las 3 tres... Eso, y media Y es que... Y es que ya os digo Es que... Llevo... Lo empezado Que ahora he empezado yo la ruta a las... pues dos y pico, yo creo dos, dos... yo creo dos menos algo y para que veáis, casi una hora y... soy casi una hora y media, chicos de ruta, increíble, ¿eh? una hora, yo, yo lo he calculado una horita y vamos a estar seguro porque son 27 paraditas y es que entre que los dejas, vas, eh, callejeas eh, te metes en otra zona es un lío y es que... Es increíble chicos, muy increíble esto. Casi 40, chicos. 40.. Casi. mil euros os imaginéis. Que voy a subir de manera. de una manera gigantada la pasta. Y a pasar el pico. Que cabo ha ganado ahí 8 orillos más Con esta gente Está genial El día 35.000 Llegamos, chicos Y las flecheras pues están ahí Por pues, justo Ya veis vale Nos podemos ir Ah, mira aquí Ahí está ahí hay otro ya estaría vale, pues hemos terminado ya casi cerramos puertas ya hemos terminado la ruta larguísima y nos vamos a guardar aquí siempre pasa gente ahí chicos, ya está estamos ya haciendo el resumen ya por fin de ojalá sea el objetivo ya que llevamos muchas rutas si es que no cubrimos ahí está, los lados, perfecto hasta adentro muy bien bueno, pues hemos terminado chicos ya está, apagamos y nos vamos no están las luces apagadas Vamos allá, chicos. A ver si cubrimos. ¿Vale? ¿Qué error tengo yo? No entiendo. Nuevo diseño. Uf, nivel 14, perfecto. Vale, nos hemos superado, ¿vale? <ríe> ya tenemos 175.000 otra vez ahí a tope. Ahora sí chicos, ya está, ya hemos completado todos los objetivos, lo queríamos hacer, ya está aquí, y ya está, y ya está hemos superado todo chicos. El Yes, we here at the Chamber of Commerce are highly confident that with your expertise, we can significantly improve the daily commute from outlying areas into town. We've also organized a bonus for you, and the shareholders are ready to sign the rights for the harbor area back over again, if you can prove that you can incorporate the main station into your network and deal with the resulting demands bueno chicos pues ya está aquí está el nuevo objetivo ya veis que esto es totalmente nuevo el, bueno el objetivo es que me gustan los trenes y bueno aquí ya, ya estamos iremos con la estación ya lo veréis y nada pues ya sabéis que podéis comentarme darle a me gusta, compartir y bueno ya, ya habéis visto qué pedazo de rutaza nos hemos marcado al final muy buena con mucho mucho dinero, mucha pasta y casi todas sean suscribiros, bueno comentar nos vemos, soy Más Gaming. Hasta la próxima. Adiós. Chao.